Amigos del Rincón Gráfico y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les explicaré cómo convertir un logo hecho en cualquier programa de diseño vectorial como por ejemplo Adobe Illustrator o CorelDRAW y convertirlo en tres dimensiones de manera fácil y sencilla. Vamos a ello. Empezaré con el logo que tengo en Illustrator, pues en realidad no es un logo, simplemente es una muestra de una forma que es una estrella y un texto. El texto continúa siendo editable, ahí está. Y lo mismo en Corel, es una forma y un texto editable. Ahí lo tenemos. Como les he dicho, voy a empezar con, con el archivo que tengo en Illustrator y para empezar lo primero que haré será seleccionar el supuesto logo que quede todo seleccionado le digo menú archivo exportar y le voy a decir exportar como este exportar como aparece en las últimas versiones de adobe illustrator le digo exportar como le puse un nombre que es logo ahí de Adobe Illustrator y le vamos a decir importantísimo que sea en el archivo de intercambio de AutoCAD .dxf, entonces le voy a decir exportar que me reemplace el que ya existe y lo único que vamos a tocar acá es que eh, Illustrator al exportar me convierte el texto en contorno, es decir, en curvas, que ya no sea un texto editable o sino 3D Max no lo va a reconocer. Y que me exporte solo la ilustración seleccionada. Lo voy a decir OK y ya está. Y ahora vamos a hacer lo mismo con lo que tengo en Corel. Lo mismo lo seleccionamos. Archivo, exportar o control E y acá le voy a decir lo mismo de XF AutoCAD y le voy a poner el mismo nombre, lo voy a reemplazar Logo Corel muy bien lo único que hacemos es decirle que el texto lo exporte igual como curvas ahí está y le decimos aceptar muy bien Pues vamos a 3D Max Studio voy a decir desde el menú archivo importar y voy a importar los dos logos primero voy a traer el de Corel aquí no mueven nada, le dan ok y luego voy a importar el que tengo de Adobe Illustrator y ahí lo tenemos. Muy bien. La diferencia, ¿cuál es la diferencia simple y llanamente es que uno apareció más grande que el otro? Para ampliarlo reducirlo, ya saben, selecciono el, el logo, el objeto que yo quiera con la herramienta de selección y escalar y lo amplio. Ahí está. Muy bien. Y con la herramienta de seleccionar y mover, activando el gizmo X y Y lo coloco donde yo quiera muy bien si yo renderizo no me va a salir absolutamente nada porque lo que tengo son dos figuras vectoriales totalmente planas para que esto sea 3D ¿qué hay que hacer? lo que hay que hacer es seleccionar cada una de ellas y aplicarle de modificar un modificador que se llama Extruir, esperemos un poco, siempre se demora un poco. O bien ahí está. Y en cantidad en Extruir, le voy a decir 3. Y ahora voy a seleccionar el que hice en Illustrator. En este caso, el de Illustrator me arroja la estrella por separado. Y el texto me lo arroja también por separado. Ahí está. Muy bien. Entonces, eh, si observan el logo que traje Corel, se ve oscuro. ¿Por qué? Porque no se le ha aplicado ningún material. Igual el de Illustrator. Ambos se ven así porque no se les ha aplicado ningún material. Antes de aplicar material vamos a observar algo. Y es que los logos tienen un problema. ¿Qué problema tienen? Por ejemplo, el logo que traje de Corel viene todo unido. El logo que traje de Illustrator viene de la estrella separada. Pero la estrella no acepta el... La estrella de, de, de lo que traje de Illustrator no acepta bien el modificador de extruir, no, no tapa las caras superiores e inferiores. Y lo mismo sucede con la I. Ahí está. Entonces les voy a explicar cómo corregir esto. Entonces primero voy a separar la estrella. Les voy a, les voy a explicar cómo separar la estrella. De, del texto para que quede con, con un objeto independiente esto con el fin de colocarle un material distinto a cada uno es decir que si por ejemplo ustedes están trabajando con la imagen corporativa de una compañía podamos colocarle el mismo color a la estrella y el mismo color al, al, al texto como si estuviésemos trabajando con, con la imagen corporativa con el logo de una empresa real entonces voy a empezar con el de Corel, voy a irme a Editable Spline, que en este caso ese es el formato en el cual viene lo que he exportado de Corel y de Illustrator. Y acá voy a darle clic al más y voy a, y voy a darle clic a un apartado que dice Segmento en segmento, simple y llanamente con la herramienta seleccionar y mover desde la vista superior hago una selección así voy a acercar un poco más para hacerla más precisa porque esta punta de la estrella está pegada a la O y de pronto me puedo saltar un pedazo más o menos así que no vaya a tocar ninguna parte del texto, ahí está y bajo bajo sobre las propiedades del segmento y lo que hago es buscar esta opción que se llama detach ahí está entonces le doy detach él me pregunta que lo quiero detach con qué nombre le puedo dejar el, el nombre que me muestre por defecto y le doy ok y ahí ya me lo separó Detach para qué es, detach es simplemente para separar objetos de un spline y convertirlos en una figura independiente. Ahí está. Entonces si yo vuelvo y, y selecciono, vuelvo y activo el, el extruir y quiero volver a seleccionar estos, esperemos un rato que se active. Muy bien, entonces ya veo que tengo la, la estrella por un lado la puedo mover y tengo el texto por otro lado entonces ya me quedó totalmente separado a la estrella le vamos a colocar también el modificador extruir y vamos a verlo en perspectiva pulsando la, le la letra p y ahí está todavía no se va a ver en 3d porque no le hemos aplicado materiales muy bien, ahora vamos a solucionar el problema de la estrella de lo que trajimos de Illustrator. Me voy otra vez al, al top y me voy al editable spline, que es el como decía antes es el formato con que viene. Y le voy a decir Vertex, que son los puntos que unen eh, los, la, los segmentos para formar la figura. Y en Vertex selecciono el primero, vamos a ir en orden. Y acá arriba busco un apartado. Exactamente acá donde dice fusionar, conectar y unir Fuse, Connect y Weld. Esto hay que hacerlo en orden. Entonces primero Fuse, Connect y Weld. Muy bien. Luego tomo la herramienta seleccionar y mover. Ahí está. Y con cada uno hago lo mismo. Fuse, Connect, Weld. creo que está allá y creo que me salté esto listo muy bien, luego de haberlo hecho activamos el extrude nuevamente y nos vamos a perspectiva y ahí ya está ahí ya quedó solucionado el problema y ahora vamos a solucionar el problema de la i muy bien pasamos la vista de realístico a, a, a el modo wireframe que no aparece acá bueno aquí está wireframe con f3 y lo mismo selecciono este los vértices y otra vez Fuse, Connect y Weld esto lo pueden hacer con cualquier logo con cualquier imagen corporativa no hay ningún problema y ahí está activamos el extrude nos vamos a la perspectiva y ya tiene que ver si activo bien la extrucción f3 para verlo y ahí ya está muy bien qué vamos a hacer a cada elemento le vamos a asignar un material para poderle colocar el color real que tenga la imagen corporativa o el logo con, lo, con el que estemos trabajando entonces voy a seleccionar la estrella de Corel, abro la ventana de materiales con la M y con el primer slot se lo asigno y le pongo estrella Corel, muy bien, a este le decimos texto Corel, le pueden colocar cualquier nombre. Lo importante es que sean organizados. Estrella Adobe Illustrator. Y luego asignemos este. Ahí está. Y a este le colocamos texto. Adobe Illustrator y ahí está. Si yo ya hago una previsualización del render o hago un render ya me van a aparecer en 3D. Ahí están, listo. Entonces ya los tenemos cada forma separada, solucionado el problema de los splines que se conectarán bien los puntos para que no saliera, no saliera y ahí lo tenemos listo. Ahora qué vamos a hacer? Le vamos a colocar el mismo color que tiene cada, logo, cada elemento del logo como les decía anteriormente suponiendo que es una imagen corporativa eh, real vamos a empezar con el de Corel cómo hacemos, cómo hacemos para ver los valores de los colores eh, por ejemplo en Corel selecciono un elemento y presiono la tecla Shift o mayúsculas F11 se me abre la ventana de editar relleno plano y acá en este lado miro los valores en RGB en este caso rojo 0 verde 0 y azul 255 es decir lo tiene en su totalidad lo que hacemos es irnos a 3 d max aquí está busco el material y ustedes con cualquier material que, que trabajen en este caso estamos con el estándar se dan el color difuso y simplemente acá en el RGB meten los valores, entonces 0, 0 y 255 si no recuerdo el texto 0 el azul, 0 el verde y el rojo está en 255 y ahí está y ahora vamos a ver los valores del de Adobe Illustrator. Muy bien, entonces en Adobe Illustrator, para ver el color, para ver las propiedades del color de relleno, simplemente selecciono el objeto y le doy doble clic acá en el color de relleno y miramos las propiedades. 0, 144, 60. 144, 69. Entonces, 0, 144, 69. Muy bien, ahí está. Y ahora el texto. Texto está en ciento noventa y uno, ocho diecisiete ciento noventa y uno, ocho y okay. diecisiete, y y ahí ya me quedo muy bien, y ahí está, amigos. Entonces ahí tenemos ya nuestros logos. Con los colores reales de la imagen corporativa real. Como si estuviéramos trabajando con un cliente real. Pasado de 2D a 3D. De manera fácil, sencilla, sin ningún problema. Y amigos, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, inquietudes, háganlo. Háganlo en la caja de comentarios y comenten. Un abrazo y hasta pronto. Chao.